Donc, a cómo vivíamos la crisis cuando nosotros, el popa trabajador, el proletariado, eran absolutamente felices para que tenían Tatot y para que tenían Castellón. falta de condición objetiva para iniciar la revolución, sugerimos al proletariado pasar unos días en Castellón. Se ha entendido, ¿no? Seguimos Fetichismo de la mercancía, superestructura, alienación. Todo esto pasa más fácil en un gran centro de relajación. sub sur, super Obrera, la clase obrera va para paraíso en marinado. Obrera, la clase obrera va para paraíso en marinado. ¡Solo! ¡Más solo que la una! Eh, el marinador, como era antes, ¿no? Que además, cualquier pelanás tenía un parte de marinador, Y un cayenne, esas cosas, Y. claro, ¿quién coño iba a hablarles de marxismo si éramos ricos, no? Por eso, la segunda estrofa incide en este... El concepto de hegemonía que Antonio granchi nos enseñó Debajo de una sombrilla lo entendemos mucho mejor Arriba varias de la tierra, que abajo están los campos de golf Tienen razón los explotadores En general, los explotadores tienen razón porque por eso son explotadores, ¿no? Si no serían explotados o pingados. Cuando nos dicen aquello de, si no hay panamá, no hay sol solos, solos, es solos, su, su, God Save the solos, solos, es un... Es solos, la internacional solos, la clase solos, al paraíso solos, marinador. solos, la clase el solos,